muy buenas vengadores familia hoy vamos a volver a la, nuestra comunidad de Steios of the kai pero antes de volver a la comunidad y seguir con otro de, de los supervivientes que tenemos en nuestra comunidad eh, tengo que hablar por supuesto Darle antemano la felicidad a Sony. Gracias por hundirte de la manera que lo estás haciendo tan estrepitosamente día tras día con tus movimientos, tanto de marketing como eh, todo lo que haces. Básicamente todo lo que haces. Fe, hace hoy ya 28 años, el 3 de diciembre, justamente hoy, que nació. Sony PlayStation, la tal conocida como PCX. Así que brindo. Ahí va un vídeo, bueno, un poco turbio para recordar estos 28 años. Ahí lo tenéis. bien y por otra parte tengo también que contaros que hoy vamos a hacer un repaso nuevamente pero un repaso quizás más profundo vamos a mirar cómo está nuestra comunidad vamos a ver cómo está nuestros personajes qué nivel tiene cómo podemos subirlo qué instalaciones podemos tocar quizás nos podemos ir a otra nos podemos ir a otra comunidad puede ser no sé lo veremos hoy eh, ah, sí, si creo que no lo he dicho pues lo digo otra vez o si lo he dicho lo vuelvo a repetir el calisto protocolo llegará aquí a toxic game channel el, seguramente el lunes seguramente el lunes me llegue y será cuando comencemos también con la serie de calisto Protocole. así que eh, nada más amigos bueno espero que os guste y dentro vídeo bueno amigos no sé si os lo dije Yo os, eh, solta la maletita anda que tenemos nuevas habilidades para cleta podemos ser dinámicos maratón acrobacias esquivar y trepar es más rápido y cuesta menos resistencia ataque de golpe volador desbloqueado uh, ataque volador eh, okay. desbloqueado, patada voladora right here, y golpe like volador bueno, dinamismo, ¿no? Time for me ah, to go dinamismo, downtown, ¿por qué some no? Lita, te estás convirtiendo en toda una en toda una luchadora ¿eh? pero bueno eh, Franklin hey, contigo quería hablar sí precisamente para esto bueno, vamos a ver cómo está la comunidad y cuántos somos que veo que aquí hay más gente ya a ver cuántos somos somos ya una comunidad de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 por lo tanto ya podemos cambiar ya directamente eh, bueno voy a utilizar a frank a Franklin, evidentemente pero más que nada para ver bueno vamos a ver cómo están las instalaciones también a ver qué tenemos por aquí. Tenemos en progreso, mejorando el almacenamiento y el centro de mando, la transmisión satelital se está formando. Bueno, y aquí, en el jardín pequeño, tenemos un, instalar un kit de herramientas para huerto o instalar un fertilizador. Daría un 50% más. O sea que, venga. En cuanto al taller, ¿no? tenemos nada nuevo que hacer así que vamos a dejarlo tal cual modificación aquí tampoco en la enfermería tampoco o sea que cocina tampoco se está cocinando muy bien vale del vídeo este que, que puse del backup no os he enseñado todavía el aparato muy eh, como yo quisiera, ¿no? Pero vamos. Eh, es. un arcade, es un.. dios está petado. Está petado. Got Vamos, vamos, vamos, Shake that zombie! dispárale, venga. Bien. Bueno, pues el, la máquina de Bartok, el, no sé cómo le queréis llamar, la máquina de Arcade, que la podemos conectar aquí al ordenador también, esto me lo llevo también. Vamos a ir de tranqui, ¿eh? no vamos a. Vamos a ir de tranqui, vamos a hablar con Mike. Sobre eh, brindarle apoyo, bueno, vamos a ver qué es lo que nos pide Mike y si podemos darle ese apoyo. Entre tanto, eh, lo que os estaba contando era sobre los juegos retro de la máquina de arcade que tengo. Que no estaría mal, se podrían hacer vídeos cortos o un poquito más largo, o si queréis, desde el mismísimo Twitch y ponerlo desde ahí pero bueno ya eso ya lo iré hey, contemplando come here, will you? Eh, tú no eres tú eres Ronin eh, tú eres it, ¿cómo te llamas, tú? Mike venga Mike sé que no somos muy amigos bueno empezamos mal ¿eh? <ríe> pero necesito apoyo mientras busco cerca de la casa del aire del uh, libre cercano nice. Venga, vámonos a la casa esa. No tenemos aquí al lado. así que... Ahí me cargo yo ahí uno. Nos vemos y nos vamos para adentro. Vale, tengo que defender a Mike mientras que Mike busca por aquí, ¿no? Venga, Mike, busca. Eso mientras busca... Hay que defenderlo. Hay que buscarlo eh, también. A ver, mira, que ¿Dónde hay maldición. No digo Mike. Ok, Mike. ¿Que acompaña a Mike a su vez? Bueno, va a quedar en No me ha dejado nada por aquí. Mike, Mike, Mike. Vale, Mike. Vámonos. Listo. Sí, We're good. Thanks. Don't stress it. Now. Muy bien. Eh, nada más, Mike. Hey, how's it going? Comenzar hey con el a a ver. ¿Qué tenéis ustedes Sounds ahí? Bien. Nos pueda interesar, a ver, he visto algo por ahí. Eh, no, que asegure este territorio. La única manera de asegurar este territorio es cargándome esto, pero esto vendría perfecto. A ah, no, 4 y tenemos 9. Veis, es que necesitamos 8 y tienes 9, pero tendríamos que destruir esto, estos tres núcleos ahí. Y bueno, y este tenemos que destruir. Por lo menos este núcleo de aquí. ahora hey, vamos a ver cuánto caben. Caben 5 y tiene 9. Fijaos en el mapa porque esto... 4 pero tiene 9. Y esta base... Tiene una población de nueve, solamente podemos meterlos. Otro, tengo aquí dos amenazas. Amigo, ¿te puedo reclutar o algo? Oh, hey. Stay alive, all right? Está en clave ni, ni siquiera me. Uh, esto va muy mal. Est, esto es casi mejor que vayamos a. A la base isn't gonna last long conducemos en la base nos vamos a equipar bien que para eso vamos a luchar, vamos a llenar también el coche de gasolina MAPPA. Somebody just showed up and we are... Perfecto, ahora tenemos que ir a pata. Vale, esta es la base. Hemos llegado a la base. Vale, esta base me gusta, pero evidentemente para tomarla de control tenemos que librarnos de las otras de las infectaciones que hay así que uf, vaya tela. sin gasolina ni nada Ahí, a pecho de Vámonos andando, ahí, a pecho descubierto, vamos a ir corriendo hasta allí, venga, vámonos. Looks like nobody else is home. But with a play card around, that won't last. Señor, vamos a ver, Uy, aquí es dónde está. Let's make this man count, kiddos. No more ammo here. Fuck, oh, I'm perfect. That sure left a mark. Okay, scratch one play card. Finally, we can start claiming some nearby spots. Fucking sense are eating me alive! Que, comparado con esto, esto quiero tirar. Eh, prefiero tirar a esto. Ahora lo vamos a comparar, ¿no? Realmente.. ¿Cómo? ¿Dios ha muerto? Dios, ¡Oh, Dios. ¿Quién ha sido? Dios mío, ahí está Dios, es Dios, he tenido... he tenido que matar a Dios. Oh Dios mío, Dios, has quedado como un cagarro en Almagro. Te prometo que dejaré tu cuerpo aquí Para que se lo coman las palotas Como tú, como tú. No sé si lo querías o no Pero bueno, da igual Joder Ha muerto Josh Joder, un poco de respeto Pregúntaselo a Josh Ahí está, Dios. Dios mío. No sé si Dios, lo siento yo Estás ahí, ¿no? Bien. A ver, esto... bola Y esto siempre es necesario para algún otro compañero. Tú ya no lo vas a necesitar, ¿verdad, Dios? Te veo y no te reconozco. Bien, bueno. ¿Dónde dejamos el coche? Es que este coche no está en condiciones. Este coche no está en condiciones. Luego hay que mirar que se nos está aquí arribando un montón de gente. Esto que los resistentes es un enclave hostil. Además, vamos que tenemos unos vecinos. Vale, pues vamos a ir. que esa gente viene en para acá, ¿eh? Ahí está, corre, corre, corre, corre, como sea, ahí, acrobáticamente. Perfecto. No Last one left. Now that we've taken out these infestations, our town doesn't feel quite so fucked. déjame entrar, por dios uh, uf, pues no sé qué decirte no place to put that. esto sí y esto también vale Bien, else is home. pero yo estoy around, hecha una mierda <ríe> y nos queda todavía esta plaga La quita sí. poco es que no sé dónde está estoy buscando por todos lados y no la encuentro Hostia qué And I'm out. Almost down. That's your left, a mark. <tose> <tose> Vale, when no que <lo> queda más. <tose> It's <tose> hurting. Don't let up now. Lo conseguimos. Muy bien, Franklin. Muy bien. Last one left. Ya tenemos despejada toda esta zona y ahora vamos a coger esto. A ver, hay algo más por lo que se pueda uno. Bueno, venga. Simplemente hacedme caso y traigan vuestras mochilas. Que ya tenemos una base nueva. Gracias, Franking. Gracias, Josh, por toda. ...por todo lo que nos has dado ⁇ No voy a poder coger el coche, hombre, ya, ya, ya me lo has, has dejado claro, ya me lo has dejado claro, tío. Vale, muy bien. Muchas gracias, colega. Ya lo hemos dicho, tenemos que mirar todas las ubicaciones que hay en, la, en el... Todos los lugares de... Vamos, tenemos que registrar la base entera para ver cómo es, cómo va, mirar todos los, los sitios. Dios mío, y yo sin coche. yo ha muerto, yo sin coche. El gordito justo al lado del coche, fíjense, están ahí al lado del coche. Ahora cómo va uno hasta... hasta un incendiator, me voy ahí, corriendo. Joder, está tres metros y hay una horda zombie Joder. Vamos a pasar entonces... e intentando llamar la atención de ninguno de ellos modo hace sin que sigilo total porque aparte franklin está ahora mismo en las últimas y cuando me digo las últimas no estoy exagerando no solamente porque esté infectada es que ya está en rojo números rojo está ahora para poder tener esa nueva base dios te bendiga dios por el sacrificio, eh, pues necesitamos <risa> que el pobre Dios murió sin saber que lo que es el, el amor, lo que es... murió muy joven. Bueno, poco más puedo decir de Dios, porque no lo conocía tampoco mucho. Sé que en algún momento he hablado mal de Dios, sé que en algún momento habré dicho... Ah, no me cae bien este, este este niño está tonto. Un poquito. no es que no tuviera razón, pero tampoco era, tampoco tenía por qué morir así, hombre. Más 60 de influencia. tope muy bien. A la. A la base. Pero del tirón vamos. Va a ser difícil sustituirlo, ¿eh? Esa está ahí abriendo la boca. ¿Qué haces? No Work. ¿Cómo? ¿Que encima tú me tengo que preparar para una de zombie? Por lo menos déjame. Tomarme la cura porque vamos. Reptando. Keep the celebration short, we got Tú. Sé que parece una locura, pero este frasco de pantalla aromática sí que funciona. Los resultados de las pruebas fueron muy elocuentes. Si me convenciste, supongo que lo probaré. Resultados de las pruebas son demasiado científicos para un páramo posapocalíptico. No es el pedido más loco que escuché esta semana. Para hacer más necesitamos carne de zombie. Si derribamos a un juggernaut, es que yo ahora mismo lo que voy a hacer es decirle que sí, pero evidentemente vamos a parar el juego en esta disyuntiva. ¿Vale? Porque vamos a tener que buscar a un juggernaut. Ahí vale, vamos buena, a decir eh? que sí. Muy We bien. Opcional. Usa un frasco de pantalla aromática causará una infección de plaga de sangre. Derriba a un Jaggernaut. Bueno, pues. Amigos, eh, Franklin y la comunidad eh, han perdido a un compañero. Desde aquí, eh, pues no podemos hacer otra cosa. Ahora vamos a ponerlo en el título. Vamos a hacer en memoria de Dios. Y. Y really luego. A volveremos a la comunidad volveremos a la comunidad después para poder hacer eh, esta misión espero que os haya gustado este stay of the Kai 2 de hoy y nos vemos en el siguiente hasta la próxima amigos